Mira, a raíz de todo lo que nosotros hemos venido conversando en este espacio y todo lo que ha venido eh, aconteciendo con el tema de las cuestionadas primarias o eh, elecciones pasadas eh, de los partidos a lo no, interno, eh, no, hay un elemento que se le suma a esto, porque no vamos a, a seguir hablando de lo mismo, pero hay un elemento que se le suma y es la empresa que va a inspeccionar o que va a a, a, a auditar, auditar. auditar, gracias. La que, quieren, la que, quieren. La que se eligió que sin, sin ir a licitación por un quieren. asunto de tiempo, según el presidente de la sí, Junta. Sí. O sea, solamente se dijo, ah, no, esta va a ser porque esta es la más económica, eh. 300 mil dólares. Eh, no se tomaron en cuenta los... Lo, la, o sea, los requerimientos que se supone cuando se va a utilizar a una empresa o se va a hacer o hacer la compra de algún servicio, que es a través de las licitaciones públicas que se hace. En este caso, solamente se eligió. Otra de las cosas que hay que señalar en relación a esta decisión o iniciativa de la Junta Central Electoral y en relación a la compañía Deloitte es las diferentes cuestionantes que tiene la misma en diferentes países, eh, hay que resaltar y hay que decir que según lo que hemos estado leyendo y hemos estado pues investigando en los diferentes medios, no solo en algunos de la cuestionada o el cuestionado manejo que tiene la misma. Ante todo esto, nosotros debiéramos de preguntarnos si ciertamente esa compañía o esa empresa que va a fiscalizar o que va a auditar estos equipos o estos aparatos tiene la suficiente credibilidad o confianza para que cuando emita un resultado de que estos aparatos utilizados están en de manera correcta para unas elecciones del 2020. Iremos nosotros... Declaración de urgencia. Se presentó para concretar fraude. Y la búsqueda de firmas sin licitar es la única forma que asegura que sea firma mafiosa de Punta Catalina, pueda dar un veredicto como ellos esperan. Hay que decir, eh, en relación a Punta Canta a Catalina, que también esta empresa... Eh, participó en la asesoría es la que hace todos los chanchullos eh, de, No sabemos en qué condiciones participó En lo que tiene que ver con el asesoramiento Ahora bien Al final el resultado que tenemos De Punta Catalina, que lo conocemos Y una empresa que asesoró eh, Para esta infraestructura Para este proyecto eléctrico En República Dominicana Y que sabemos todo lo que se ha tejido Alrededor de la misma También te dice, bueno entonces, ¿qué esperar si esta misma también es la que va a participar o es la que va a investigar eh, estos aparatos? Ciertamente, el resultado acá es que nosotros no tendremos la garantía de que lo que ellos emitan eh, tiene un nivel de confianza suficiente para que en el 2020 nosotros podamos ir a unas elecciones eh, lo más transparente posible resulta y llama la atención siempre a veces eh, las posiciones que asume la oposición un tanto ligeras. Veíamos a Luis Abinader decir que van a esperar los resultados de la, de la empresa eh, Deloitte. Yo decía, bueno, pero esperar que den los resultados, ¿qué podrá decir la firma? Yo entiendo que la posición que debe de asumir el PRM no es esperar lo que ellos digan, sino Dar y fijar una posición mucho más fuerte en relación a esta eh, medida que ha tomado la Junta de decir, esta es la compañía que va a auditar, es sencillamente fijar una posición más firme de decir, pero nosotros no queremos que esta sea la empresa que va a auditar los equipos. ¿Por qué? Porque según el, histor el historial de la misma, no tendremos la garantía de que nosotros como oposición, yendo a unas elecciones para el 2020, eh, tendremos la garantía de resultados transparente. Por otro lado, tenemos las declaraciones de Jorge Paliza que decía en este fin de semana de que Van a estar vigilantes de que las elecciones no sean un mercader de compra y venta de votos. La República Dominicana siempre es, o las elecciones en nuestro país, se ha caracterizado por esto, por la compra y venta de votos y todo lo que se teje alrededor de la misma. En este caso, sumando un sistema automatizado, no confiable. Nosotros entonces lo que debemos de pensar, quiénes o qué será lo que podría pasar teniendo a un candidato de gobierno que no avanza, que no es posible pasar de ser más allá que el penco político o el... ¿Cómo es que Ajá. dice eh, Francis? Usa una frase mucho de laboratorio, el, el sí. invento de laboratorio. Eso Es como un ratón de laboratorio. Un ratón de laboratorio que no logra se se avanzar. Se en 27 días, 60, es, es, es, eh, a pesar de que se le había promovido a los delfines que no participaron. 66 días. 66. Ah, 66, 66 días. gracias por la corrección, amado. Ah. 27. No, ¿Y qué es. dicen las encuestas? ¿Están, ¿Están chequeando las encuestas? ¿Qué dicen? No, de verdad, no, como no en 70, 80, mucho. porque no, las no, encuestas de, que de, de, de... Por encima de... Ahora Son mismo. encuestas de laboratorio, de oficina. Entonces, Oye, hay que era. ver quién la hace. Oye. No, Pero independientemente de, eso, salgan a la calle, hagan los sondeos ustedes, sí, sí, sí, o lean las encuestas sí, sí, sí, y se si sí, sí, quede está por encima de Lionel. Entonces sí. no sí. pueden hablar de que no prende. Mira, o sea, sí, tenemos sí. que ser más coherentes. No, sí. no, no, no. no. no. ¿Y dónde hacen las encuestas? ¿Dónde pero, hacen pero no las no encuestas? Plaza, No importa. importa no prende. O, o se se importa, a, a Telenoticias, no prende. No prende. No importa. No, no, no, pero no con, no con eso. Ah, No eso. No con eso. Mira, podemos decir que algo no prende. Hazlo tú, si tú tienes medio que Tú puedes definir aquí el no, aquí programa, no, pues entonces tú producción? lo pides. Pero habla, habla, habla y trae sí. la mañana el programa, claro, exacto, traela, correcto. Ah, ah, ya, eso es. Y podemos hacer una acá también, abrir los teléfonos exacto. y que la gente llame, porque eso ahí, aunque no es científico, pero eh, se mide. Tiene una... Claro. Oye, la pregunta que tú vas a hacer, ¿quién tú crees que está más abre para ser presidente de la República, Gonzalo o Lionel? no lo ponga a medir y lo diga como simpatía política, entonces esa pregunta no, pero, eh, Gonzalo Leonel Sí. Ah, porque son ellos dos lo que tú, tú vas a comparar función, no, No, pero comparando? no lo que estamos no, buscando es una pero, característica no, no, si tú lo que estás buscando si tú lo que está, pero si tú te ah, vas a apoyar en el partido no puedo decir que Gonzalo es que está aprendiendo no es su partido, que no, si importa si no, importa, importa, lo, ¿sí claro? importa. 96, escúchame si importa porque si, no, no, pero escúchame Cualquiera que sea el candidato del PLD tuviera su número, cualquiera que sea el candidato del PLD tuviera los números que te va a dar Gonzalo, entonces, no, no, o tuviera no, no, no, no, no, no, no, más, entonces no es porque él no, esté prendiendo, no, no, claro. es un partido con el con, que tiene esa caudal de voto, no él. A lo que yo me refiero es que no podemos decir aquí que un candidato no prende cuando lo que tiene son dos meses y pico en, en, en el ruido político. Pero sí. él se hizo candidato en 60 días. ¿sabes? Pero sí se perdió. No no no, no, no, no, no. Ya no, lleva no, no, no lo derrotó. ¿Cómo no lo derrotó con ellos? Espérate, espérate. ¿Cómo lo derrotó? La preocupación que debe de tener. ¿Cómo? Pero es la inversión 97, millonaria que, que se hizo en este país? ¿Para y qué se hizo? No, no, búscalo los referentes, no lo pero descanso, pero búscalo, búscalo. Pero en el 2004 se trajo a Leonel por... Pero por Dios... En el 2004... ¿Qué en el 2004? En el 2008, oye, todos los medios de comunicación solamente decían Leonel. Pero como... Leonel, especialmente un canal que tú conoces. De una bocina, bueno, de... El que el el no, mandó el, el mensaje ya ustedes saben que la docena. Porque Gonzalo debió ser el candidato del PLD. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo le pido aquí es que tratemos un poquito más coherente. Porque aquí vemos gente que pensaba. Pero tú no estás pensando. Tú no estás pensando. Oye, pensando. Ustedes están diciendo aquí que un candidato que no me Pero aún tres veces presidente. Pero no lo dejas. Al contrario, un hombre que. Enga, lo engancharon de otro que tenía ocho años fuera sin poder, con los ministros en la calle, con el presidente y cojones, pero Igual, igual, pero igual a los hizo. Pero y decir: Hacer la Analízalo. Para, para, para, Tenemos una para llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir. A bajalo, bajalo. Buenas. Sí. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Hay, hay una pregunta para allá ¡Ahí! ¡Ay! Dele, dale. Tiene que dejar la presión contra los comunicadores y los que vemos televisión. Porque tú eres lo que tiene una gallera ahí? Gracias. Allá, okay. ¿no? Gracias por su llamada. No entendí. No entendí. No, que que él, lo que tenemos es una gallera aquí. Que el, él, que ¿Cuál es la presión que tiene? ¿Pero que cuál tiene presión? Acá. Pero ese es mi punto de vista. Mira. Ese es mi pensamiento. O sea, si y no me lo pueden hacer la comparativa de que en el 2004 se hizo no, lo mismo por Dios. igualito Cuando, pero, oye, la situación que vivía este país con Hipólito Mejía a Hipólito Mejía le ganaba a cualquiera. O sea, claro. tú no recuerdas y, la y en crisis el 2008, que, que había en eso. este país. Discutir así, Se el 2008, ya, te olvidó en 2008. Es estridente. Cada vez que tú pones estos temas para defender una cosa. Pero déjame expresar mi pensamiento. Pero, pero déjame expresar mi pensamiento. No ver, sí, pensamiento. Bueno, pues no te vas, vas a hacer un pensamiento. Haga me lo vas a cortar. Me vas a cortar en este programa. Adelante. Váyase solito. Que, la, que, o sea, que, que es lo que se ha hecho para que Gonzalo sea o pudo, eh, o sea, ganar a las primarias. O sea, entender que no se hizo nada y que simplemente ganó no, no porque, porque es una ganó, porque es un fuerza es un de de, Sí, porque es un penco de no, candidato, no, no, no que las bases no, no del yo, PLD... No, no y que el pueblo, en unas primarias abiertas, fuera a votar por Gonzalo Castillo. Por eso llora ante la presencia de Dios. Ah, hay que pero... recordarle a Carolina, antes de la llamada, vamos a recordarle a Carolina. ¿Ustedes se acuerdan aquí cuando cuando Amilcar Romero iba a ser candidato a senador? Que trajeron el gobierno completo y lo metieron aquí en un hotel. ¿A ti se no te olvidó eso? Pero a lo lo estamos comparando? No lo ¿Tú no ¿tú no estamos esto mismo, el gobierno siempre va a hacer eso. A lo buenas. Que se en a lo buenas. Se lo olvidó, sí, bueno, a día. Buenos días. Este es el mejor el programa, pero después de Yayan, oye, sí, en relación verdad. a, a Siquio lamentablemente aquí no no hay candidato a nivel nacional. Qué podredumbre. Sinceramente a Yayan parece que no, no parece que... Bueno, bueno, gracias por su llamada. Ay. Ahí está, ese. bueno sí, mis amigos, su, su, su sí, opinión ese, sí, no. Vamos aquí. a una pausa y cuando regresemos, en más contenido del programa. Eh, eh, gobierno, aquí un, se un no sabe el quién es el que